W X Y Z. O, v, w U, X Y Z. A B C D E F G. H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U o W, X, Y, Z A, B, B, D B, D B, B C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N st w x y z ah y qué quiere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 Esa, hombros, rotillas y pies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 Hombro, rodillas y pies Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y Cabeza, hombro, rodillas y pies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 Y el más pequeño dijo, muy bueno